Encontré mucho mi identidad haciendo YouTube. ¡Tango, tango! ¡Asado, asado! Como que te lavaron el cerebro y ¡Ah, te aquí! ¡La concha de ¿Qué te pasa? Que me da cosa que no hayamos hablado del asado. ¡Este me pega! A la secundaria fui a una escuela judía. No, nosotras nos desvestimos. Sí, lo mordí. Sí, lo mordí que me llevaba como dos cabezas Somos como Hannah Montana Nos desvestimos <risa> Santita ¿Ustedes tuvieron algún como crisis de identidad creciendo como Coreana en mm. Argentina? Yo creo que Sorry tuvo más todo, es, ¿no? todo el tiempo sí. Todo, hasta cuando crecí, hasta cuando estoy ahora en Corea siento una crisis de identidad Porque... Como nací ahí, mi nacionalidad es argentina, o sea, español. ¿Tienes pasaporte? Sí, tengo argentina. los dos pasaportes. O sea, si naciste en Argentina, sos ciudadana de Argentina. No puedes dejar tu nacionalidad de claro. ninguna manera. Sí. Ah, ya, ya. Sí. Y mis papás cuando me enseñaban coreano en casa, yo era como, ¿por qué tengo que aprender coreano? Si yo soy argentina. Mm. Y después me decían, mirate al espejo y una no es cara de coreana y te va o sea, vas a parecer... Muy Eres muy chinita. Bueno. <risas> Aprende no. coreano porque estás chinita. era como. Vas a parecer estúpida si no sabes coreano mm. cuando Lucía es coreana. Eh, en la escuela también me sentía como. O sea, yo me sentía muy argentina, pero como cuando me trataban, me trataban diferente. Claro, Era como, yo soy argentina, pero me tratan como chinita. Porque... porque las personas tienen una expectación de que estoy claro, claro. siendo coreana, pero no eres. Y de que voy a ser súper buena con las matemáticas y que bla, bla, bla. Sí, pero no, no típico, bla, bla. típico, típico, típico. <ríe> sí, sí. y cuando llegué a Corea, sí que sentí como un shock cultural súper grande. En, cada, en cualquier lugar que iba, como que sentía que, ah, yo soy, yo soy argentina, como que no, no pienso igual que los coreanas que claro. crecieron acá ¿Te consideras más argentina o coreana ahorita? Todavía no lo sé en realidad no. O sea, me siento muy cómoda en la no, no tienes que No tienes que escoger ninguna. Claro, no, lugar. me siento cómoda en los dos lugares pero... ¿Eres argentina coreana? No, claro, tengo un... Bueno, soy, no sé cómo le dicen en México TCK, like, TCK uh, a third culture kid. Mm, yo también, mm, muchísimo. O sea, esa es como mi ajá. tercera identidad. Tú estudiaste en Estados Unidos también, también y yo también. La cultura en la que como que absorbemos mucho por, por el Internet y todo eso es más occidental, más Estados Unidos, mm, claro. más en inglés, más o oh, también en español, porque de México y hoy Argentina. Pero vivimos en Corea, tenemos la cultura ad, atrás, en nuestras casas adentro, todo es en coreano, entonces como no sabes en donde como tienes que estar, de sí, como uh -huh. atento pero yo ahora pienso, después de... yo también sufrí muchísimo con, con esto siento que encontré mucho mi identidad haciendo youtube oh. hablando mucho de las culturas de hecho uh -huh. yo hablando a la cámara y luego viendo los comentarios como hablando con mis suscriptores y todo me di cuenta de que no tengo que decidir ninguna mm. identidad mi identidad es nada más esta identidad que tú eres mm. tú eres tú, argentina, coreana o lo que tú quieras decidir que es tu identidad mm. eso es tu identidad pero no sé por qué, creo que es la sociedad que nos dice o Ajá. sea nos da una presión de que tenemos que escoger mm -hmm. tenemos que ser algo siempre me acuerdo en la prepa en Estados Unidos cuando fui la primera vez siempre el primer día es como orient orientation OT ¿no? <risa> llegamos y tenemos que decir como hi, my name is no sé qué, I'm from no sé qué entonces luego te hacen escribir como where is your home? como ah. ¿dónde es tu hogar? es hometown, Ajá. o sea sí ¿no? Home, hogar Depende sí, de qué que es hogar. Cosas, Ajá. Sí. Entonces mm. yo siempre... Lo dejaba en blanco Porque oh. no sabía qué escribir oh. y, y mi maestra siempre decía como, como ¿Qué pasó? ¿Por qué no escribiste uh -huh. nada? Uf, I don't know. No sé dónde es mi hogar Porque en México a veces no me siento Como, como, como uh -huh. es mi hogar uh -huh. Porque me siento como, muy, como una extranjera Todo el tiempo porque soy la chinita En Corea tampoco me siento coreana Entonces en Estados Unidos Fue en ese tiempo donde dije Tal vez mi hogar es Estados Unidos Aunque solo viví dos años Tal vez es aquí porque aquí es donde todos me aceptan más. Pero, o sea, cuando estaba en Argentina Pensaba, sentía lo mismo, como que, no sé Me sentía como muy excluida O como otra persona, o como extranjera, como dijiste Pero cuando llegué a Corea Era como que fue al revés Es más, dije, nunca me había considerado muy Argentina Es más como todos me decían eres chinita o eres como sí. eres diferente a nos diferente a nosotros o cosas así como que siempre decía debo ser más coreana o debo ser más diferente a los argentinos uh -huh. pero cuando llegué a Corea fue más de que eh, no era coreana ajá, no era coreana en sentido de cómo pensaba cómo actuaba no, muy diferente, sí. como que lucía coreana y hablaba bastante bien coreano pero ¿Ah, sí, sí. <risa> Sí, chicas, sí, sí. hablaba <risa> Pero cuando la gente como que me iba conociendo era por qué, por qué actúas así, por qué sos así. Pero como como Yo fui un poco más temprano a la universidad. En Corea son muy, no sé si en Corea solo, pero en la cultura asiática la edad y la diferencia de edad es muy común algo importante. Muy importante. Y me pasó que yo nací en el año 96 y soy de junio. Mi cumple es el 3 de junio. Estoy como justo en, el, en la mitad del año y en 96. En Argentina cortan de, o sea, hasta hasta mitad de año Ajá. para ir al, al curso. Y si sos sí. a principios de junio te ponen con el curso adelantado. Ajá. Y si sos a fines de junio te ponen con el curso de atrás. Y a mí me pusieron en el curso adelante. Ya, ya. Entonces mis compañeros todos eran del año 95. Y terminé la secundaria rápido, llegué directamente a la universidad, entré y, y acá hay una cultura de que si eres mayo, mayor que yo, tenés que llamarlos como <risa> Oni, Upa, claro. así. Entonces al principio como que yo a mis amigas de mis compañeras de la universidad le decía, no, pero mis amigos son todos de 95 y todos estamos... No, pero sos de Eso 96. no existe, dicen Ajá Me no tienes que llamar a Oni Ajá, me tienes que llamar a Oni A mí y... me ha pasado lo mismo Y tuve ese problema por un rato fue ridículo sí. Fue ridículo Había una chica que era del 96 En mi grado, en mi año Y me di cuenta que era del 95, 96 Igual que yo Entonces dije ¡Ah! me dice, sí pero cumplo en enero ¿What? Sí, sí rápido, es, es o sea, o sea, rápido revígono que... O sea, yo le diría vieja, <risas> vieja Abuelita, ¿te llamo abuelita? Eso. También Corea tiene otro sistema de contar las edades sí. Como que uno puede subir hasta dos años más o un año más Y yo como también cumplo en enero Todos mis amigos son de 96 es como muy que complicado claro esto. Llegué a Corea y una chica que cumplía en noviembre de 96 me decía Ay, como sos la menor, vos tenés que hacer los, los trámites y todo eso. Me llevas dos meses, o sea, ¿cómo vas a tratar así como...? Como algo inferior. Claro. No solo en Corea, sino también, no sé, donde vaya, si voy a España, si voy a, no sé, a cualquier otro lado. Si les digo, ¿de dónde sos? ¿De Argentina? ¡Eh! Sale. Sí. Siempre, siempre. Y es como, eh, si sí, lo usábamos, pero ah, tampoco tío. tan así. Ok. Sí. Me intimida sí. con eso. Es como, okay, ok. Yo también. En Corea digo, México. ¡Ah, oh, taco te aquí! Y luego, y luego porque vieron narcos, siempre me dicen como puta, ah. mierda, ah. plata. Ay. Oigan, ¿ustedes cómo tienen el acento coreano tan. Bien, como... Creo que ajá. yo... A mí en Corea, cuando yo vine a Corea... Bueno, al principio llegué y des, como no me maquillaba... Tenía tres millones... Pero tú te, te sea, maquillas muy como ahora, coreana... Ahora... Estilo Nadie mono. se imagina que soy de Argentina... Nadie. Te maquillas muy... Tú también, un poquito... Mm. Te maquillas bien yo estilo creo corona. Yo pienso que me super adapté a Corea... Y que, bueno... Uh. Hay, hay algunos amigos a veces en Argentina me dicen... Como que te lavaron el cerebro... ¿no? <risa> <risa> Pero sí, no, yo mi personalidad la sigo teniendo. Pero. Ah, yo. La Corazón de Sí, latina, coreano, ¿Sí? sí. Eso, eso sí, tengo como. Sale música en la calle, claro. empieza a bailar. Eso, ah, eso sí. No sí. Va, eso no, ay, no, se no se va, eso sí. Pero ay, de aspecto, no, ay, sí, a mí, yo, yo cambié un montón Es más, me emblanquecí. Ah, yo también. Ah, sí. O sea, ay. cuando llegué a Corea, me decían poca junta. Y después fui cambiando, como que me empezó no. a, Bueno, como yo daba clases de español, para gente generalmente mayor, me veía muy chiquita. Ah, sí, como que no tenía autoridad me empecé sí. a maquillar y ahora como que yo sigo aprendiendo por YouTube cómo maquillarme <risa> pero, pero... Como que mis amigas me dicen te recoreanizaste. y el... pero sí o sea si te veo en las calles pensarías sí 100 que estoy Sí, por soy 100 100 coreana. coreana sí y... tú también sí yo también o sea a veces <risa> se me hace un poco complicado cuando tengo o sea la diferencia cultural pero me veo demasiado coreana entonces <risa> No me entienden como que por qué es pensar diferente, así como... En las oficinas, eso me, sí, me sí, sentía sí. mucho. Porque todos me veían coreana y hablábamos mm. coreano. Y cuando tenía como un clash de, de opiniones, digo algo en coreano y dicen como, ¿por qué estás pensando así? Porque mm. ellos no van a entender la cultura latina. Al igual que también si hablo con latinos, por ejemplo, y les es muy difícil a veces cuando tienes? les cuento cosas en YouTube. Ah, sí. Contarles bien para que ustedes también me entiendan. De Como la de, de la perspectiva coreana. Mm. O sea, sin que se ofendan sí. o que. haya malinterpretaciones o. Es un poquito difícil, eso es lo, lo más difícil sí. para mí, las dos culturas. Pero son muy diferentes las culturas, ¿no? Demasiado, sí. sí. Yo, mis amigos porque ¿Tú llevas ocho años dijiste ¿Cuándo fue la última vez que visitas? Ay, creo que hace cuatro años Uf. Tengo a mi amiga de por vida sí. O sea, la conocí Ella, era, ella y yo éramos la única, las únicas dos familias coreanas en La Plata Y nos conocimos haciendo la partida de nacimiento wow. Así que estamos así wow. y... Son como hermanas Sí, sí, sí. Y amigas. la súper extraño Es otra cosa, ya estamos como cuatro o cinco años separadas Y sí. es otra cosa Pero tengo a mi abuela en Chile ¿En Chile? Sí wow, ¿También no, tienes pero... a tus tíos allá? ¿no? Sí, está mi tío que se casó con una chilena O sea, eres... Tu familia es latina Sí, claro, sí, clara, sí, clara sí. sí. Dígame, dígame como cada uno de ustedes, y acabamos el video un, Una palabra muy uh. argentina, como un slang Boludo, eso sí, pero, sí, no, pero boludo, boludo es, es como todo los también. Ah, sí En Chile dicen Huevón Ah, huevón Aprendí del chileno que sí. vino en mi entrevista Huevón Que me da cosa que no hayamos hablado del asado es que ¿Qué quieres decir es asado? del asado? A ver, ¿qué es lo que el asado ver, te Pasa que extraña mucho el asado Sí, ay, ay. Ay. mucho el asado Y a mí me gustan las achuras Que son la molleja, el chinchulín, la morcilla. Es muy o tierna <risa> ¿Por qué no hablamos del asado? ¿Por qué no <risa> tenías preguntas del asado, chimur? Eso, es como... La entrevistadora <risa> Estás entrevistando <risa> a Argentinas, Claro No tiene sí. que Asado, no, okay, perdón, ok, comida. ¿A hay que hablar del asado. Hay que hablar de la comida argentina. Lo que extraña es que ¿no? si sí, tenemos un orgullo, ¿no? Por sí. El asado. Empanadas, uh, las, las pizzas empanadas. ¿no? Hay restaurantes argentinos aquí en Corea. Hay uno que se llama Buenos Aires. Sí. ¿Dónde, dónde? Que es súper caro. Sin oh, Hacemos un video allá. Sí, sí estaría. Es cool. Cool. Bueno, hay muchas cosas. Muchas cosas. Oh, muchas, hombre, calmate, calmate. muchas cosas que extrañan de Argentina. Que lo que más extraña es la comida. Amigos, comida. Buena. Eso es lo más. Creo que siempre todos dicen eso. Sí, Con dulce de leche. Yo en Argentina. Ay, el dulce de leche. Yo no comía dulce de leche. Me parecía demasiado dulce. Cuando vine a Corea me compré un pote. Y te lo comí lo el todo. Y no me nada. ¿no? Sí. Lo comí todo. Me pasa lo mismo. mismo. Me pasa lo mismo. Me lo comí todo. Es que me sorprendió mucho, porque cuando era chiquita, no, te no me gustaba Y después cuando llegué a Corea, como que te, tenía la fragancia, la, claro, la nostalgia, todo Claro, y que es a... la nostalgia, sí. a mí me pasa también, la nostalgia Es más, tomé más mate en Corea que en Argentina ¡Sí! Uy, probé mate, tengo un amigo argentino Sí El principio fue como... ¿Qué Dios es eso? Esto. Y luego como que me empezó a gustar, seguía tomando y tomando y tomando Es como adictivo, no bien, sé por qué mate, pero decía, ¿No te Sí fue muy amargo, pero sí. le puso un poquito de azúcar nah. Al principio le ponen sí, sí. azúcar Ay, sí, Pero no. en Argentina o en Chile se toma más amargo Ok, bueno Palabras Ah, pero, palabras uy ¿no? Pero es que era palabras, ¿no? no sé qué palabras Es que solo me acuerdo de malas palabras como Eso, bien, no sí. importa No, yo era la santita siempre Ay, <risa> ¿qué te hace? Sí. O sea, Yo no también que... me acuerdo de malas palabras, pero yo solo eras. Dios, no, pero me acuerdo tiempo. que decía ¡Ah, Tonta oh, Dije tonta, era así Yo cuando estaba en Argentina, sí Y todo okay. me como que me tenía como la mascota del de, de curso cosas antiguas. Bueno, ¿y qué palabra sí. se te ocurre? Dale Dale, boludo, la concha de tu madre ¿Qué te pasa? Leo... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ese, es el acento Dale boludo, Dale, boludo, ¿qué te pasa? Dale. Dale, boludo, ¿qué te pasa? Sos un pelotudo, boludo Sí, boludo Pero bueno, ya bueno, vamos bien. a acabar sí, este video aquí uh -huh. Espero que les hayan gustado mucho, mucho, mucho les dejaré el Instagram de estas dos chicas aquí arribita Para que las sigan Y los veo muy muy pronto en mi siguiente video Adiós, Adiós. Adiós.